¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy En este video extraño que les traigo el día de hoy de, ver, de verdad está raro De hecho, el otro día hice una serie como de preguntas y respuestas por Instagram Y una de sus preguntas fue de dónde encontraba yo tantos temas como para hacer contenido Y yo les contesté que navegando en internet, literal, bueno, no literal, pero bueno, casi 24-7 Ok, entonces siempre estoy como que... Así, buscando temas y obviamente al yo estarme moviendo en temas así como oscuros, de cosas raras, pues el algoritmo poco a poco me va enseñando más y más y más cosas y es por eso que yo traigo más y más temas. Pero el día de hoy, el video de hoy está peculiar, vamos a ponerlo así. Creo que nunca he tratado un tema de este tilo, es, de este estilo. es la segunda vez en estos días que he dicho tilo en vez de estilo, pero bueno, de este estilo de videos creo que nunca he hablado, me parece O sea, este, es, les digo, es un caso peculiar, peculiar, particular Pero bueno, entonces, ¿qué les parece si comenzamos ya con este video? Ven, Mili. ahora sí está Mili para saludarlos, ven, ven, ven, aquí está Entonces estamos muy contentos, ay, Mili yo y choc que ahí anda por atrás eh, de teneros aquí espero se suscriban para que Milly sea cada vez más feliz y me rompa eh, la boca así como la otra vez y eh, quiero decir. decir? ah bueno y aquí van a estar apareciendo mis redes tengo instagram, facebook, tiktok y twitter ok entonces me pueden seguir entonces estoy publicando cosas y pues definitivamente donde encuentro más contenido que no subo aquí pues a youtube es en tiktok donde subo videos chiquitos también bueno en todos lados entonces, bueno, ya habiéndoles dicho todo esto, ¿qué les parece si sí, comenzamos con este video? Adelante. Así que básicamente uh, me topé con este perfil de TikTok el otro día que se llama Bibi Bex. Así como lo van a estar viendo aquí en pantalla. ¿Qué estamos viendo? Ok, como podemos ver, la foto de perfil es literal una carita que yo siempre utilizo esa carita como cínicamente, ¿no? Así como que. Eh, pongo algo y para hacerlo cínicamente pongo esa carita. Así, ¿ok? Entonces, bueno, yo le quiero dar ese contexto, tal vez no lo es, pero bueno, está raro que sea como esa carita en la foto de perfil. Y bueno, vemos que se llama ViviBex, tiene 10.000 seguidores. Y aquí en la descripción de eh, lo que es el perfil, vemos que tiene como una, una página de internet que es www.punto.punto. Punto .com. Esto lo vamos a guardar para un poquito más adelante. Y aquí, antes de seguir con el video, quiero decirles que si ustedes son eh, personas que son sensibles, como ya saben, estas luces así, como parpadeantes, o a sonidos así como raritos, eh, este video tiene este tipo de efectos porque esto es el tipo de, de estilo que maneja el creador de estos videos. Pero bueno, veamos, veamos, o sea, tiene muchos videos, pero no tantísimos. Y eh, bueno, les voy a enseñar los primeros, ya que los primeros videos habla así como del satanismo, habla así como que pactos con satán, o sea, está, está extraño, porque luego sí dice así como yo te, o sea, te echo la maldición, o ¿no? yo te maldigo, y cosas así. Los primeros cuatro videos se trata de esto. Ahora, el siguiente video trata como de una chica que está así como, pues en algún contenedor, ¿ok? Entonces, quiero decirles que Bibi Bex realmente, eh, según esta página, porque realmente es que yo nunca había escuchado este nombre en otra ocasión, eh, pero bueno, yo no soy muy seguidora de la música metal, ¿no? Pero bueno, se supone que Bibi Bex es una... Eh, persona que se dedicaba a hacer este estilo de música, ¿no? O sea, como metal. Les digo, yo no escucho esta música, entonces personalmente, pues no les podría decir de que hay metal tal o cosas así, ¿no? Metal core o una cosa así, pero bueno, el caso es que se supone que todo el perfil es sobre ella, ¿ok? Entonces, bueno, ya que, ya que la vimos, después eh, los videos empiezan a cambiar un poquito. Ahora, ¿por qué se empieza a poner raro? Ellos dicen que, lamentablemente, Bibi Bex falleció, ¿ok? Que falleció y, pues, ni modo, así quedó. Pero esta página lo que te, lo que te está ofreciendo es que saben hacer clones de humanos, específicamente clones de Bibi Bex. Entonces, empiezan aquí ya los videos raros, que son los que vamos a estar viendo a, a continuación. Entonces, están... Están raros, pero eh, podemos ver, por ejemplo, este que es uno de los primeros que, que están subiendo disque de este como clon. Es que dice, nuestro pequeño ángel de la muerte está teniendo algunas como actualizaciones, ¿no? Y bueno, entonces aquí podemos ver primero los hashtags que ponen. Este video lo subieron a finales del 2021, o sea, ya tiene como un año. El primer hashtag que ponen es Horror memes, o sea, memes de horror, y pues ya lo demás es scary, así como que todo de miedo y así. Entonces, en los comentarios hay dos, dos tipos de comentarios en estos videos: uno, la gente que está totalmente confundida, así como lo estoy yo, así como estarán algunos de ustedes, así. La gente está confundida de qué es lo que está viendo, a qué es lo que se está refiriendo con clones, con actualizaciones, con, o sea, no saben de qué me están hablando. Y el segundo tipo de comentarios es de gente que parece que, que sabe de qué están hablando, ¿saben? O sea, como que confirman lo que está poniendo en el video, o sea, saben algo que nosotros no. O sea, como que hablan un mismo idioma, algo por, algo así, algo por el estilo. Entonces, bueno, aquí en los primeros comentarios... Bueno, en los comentarios del primer video les digo, cuando ya está poniendo de que nuestro pequeño ángel de la muerte está teniendo actualizaciones, la gente le pone, ay, ah, ya quiero ver las actualizaciones, bla, bla, bla. O sea, les digo, está raro. Entonces, ya en el siguiente video extraño, dice... Clones de, huma de humanos hechos legalmente. Y aquí es la primera vez que ponen eh, la página de internet. ¿okay? Aquí lo vemos, www.vivivex.com eh, Y les digo, las personas de estos dos comentarios confundidas totalmente o que hablan un idioma que nosotros eh, desconocemos. Siguen los videos extraños, eh, como si el clon no lo estuviera pasando bien. ¿okay? Es lo que yo creo. Entonces... También hay videos donde dice, por la seguridad de todo nuestro staff, tuvimos como que, ¿cómo les puedo decir? Desvivir, vamos a ponerlo así, a Bibibex clon eh, número 002. Es decir, que el primer clon que se hizo de Bibibex, por la seguridad de todos, tuvieron que dormirlo. Porque pues estaba fuera de control. Entonces, la gente en los comentarios le pone así como de que, oye, ¿y el clon sabe la música? que originalmente hacía Vivi Bex, o sea, de la persona que están clonando, y ellos contestan, eh, todos los clones saben, eh, aman la música. O sea, les digo como que de verdad sí saben de lo que están hablando. Acá hay otro donde dice, si se preguntan cómo la están pasando los otros clones, el número uno lloró y recordó la canción que al número dos realmente le gusta. Es decir que... O sea, todos pues tienen como una base de datos similar porque pues están clonando a la misma persona Pero una y otra vez hasta que el clon salga perfecto Los videos extraños siguen y siguen y siguen Después empiezan a aparecer algunos videos que no sé si los voy a poder poner aquí Porque son algunos como haciendo referencia a que están haciendo operaciones reales Así como con doctor y todo eh, Pues a los clones, obviamente, porque los están mejorando O sea, recuerden esto entonces, bueno, la gente ya está poniendo así como de que ¡Ay, ah, ya se ve mucho, mucho, mucho mejor! Se ve mucho, eh, mucho. Se ve este, más feliz. O sea, les digo, como que mitad y mitad de las personas ahí siguen los comentarios igual. Siguen poniendo eso de que son clones legales. Te dan como consejos de lo que puedes hacer con tu clon. Sin embargo, los siguientes videos que siguen subiendo son de clones así con la boca sangrada, con la ropa manchada de sangre. O sea, les digo como si realmente pues, los clones no la estuvieran pasando bien y definitivamente no están hechos correctamente porque desconozco. Eh, hay un video precisamente donde se ve para mí que tiene sangre, ¿verdad? Pero alguien en los comentarios le pone, ¿qué es ese líquido? O sea, que le sale de la boca. Y le ponen, es su comida. Y como es esperado, eh, también tienen emociones fuertes como felicidad, miedo y... Pues, otra vez felicidad. O sea, dos veces felicidad. Es muy feliz a pesar de que se ve totalmente lo contrario de estos clones. Pero bueno, en algunos videos sí se ve como que está sonriendo, ¿no? Mm, bueno, ok. Entonces, bueno, eh, estos videos siguen y siguen. Así son medio creepy, nada más sale como que el clon ahí así... Unos son el clon y otros son como diciendo que los clones cada vez están saliendo mejor. Y que si tú quieres comprar tu propio clon de Bibibex, pues que vayas a la página. Esta que les digo, eh, la, la que tienen en su perfil. Entonces, bueno, les voy a decir qué hay en esa página. Si tú vas a la página que ellos te dicen... Eh, creo que no tienen ningún tipo de virus o cosas así. Bueno, primero que nada te pide tus datos de contacto, es decir, eh, dónde te pueden contactar, alguna, algún mail, tu nombre y algún mensaje que tú quieras dar, ¿ok? Y bueno, lo siguiente es que te dicen que pues bienvenido al mundo de BBBX, ¿no? Y eh, dice, ella no tiene por qué estar muerta porque ahora nosotros tenemos sus clones. Y luego te dice, si tú quieres ser añadido a la lista exclusiva eh, de mails, como de orden o algo así, o sea, eh, solamente tienes que donar 9 dólares con 99 centavos, es decir, 10 dólares. Para que ellos te manden tipo, vamos a poner así como una carta mensual, semanal, de todas las necesidades que podría tener tu clon en caso como de ya haberlo adquirido. Eso sí no, no sale como de que ah yo quiero un clon, ¿cuánto cuesta? O sea, un millón de dólares. No, no dice. Simplemente eso, de que tienes que donar para que ellos te manden este, mensualmente o semanalmente lo que es pues tu carta eh, donde diga todas pues, las necesidades de tu clon y todo lo que necesita y cómo hacerlo más feliz y todo así muy bien. Entonces obviamente si tú le picas en de que, ah, sí, ok, yo, yo quiero donar, te dirige a una cuenta de Paypal donde pues ahí es real. O sea, le dona los 10 dólares y pues seguramente no pasa nada. O sea, o, o te estafan o te llega tu cartita de, de las necesidades de tus clones. Milia's ya quiere ir. Entonces, pues bueno, básicamente eso es lo que puedes encontrar en esa página Pero bueno, si tú buscas Bex en otras redes sociales Al parecer tiene página de Facebook, de Tumblr, de un montón de redes sociales Creo que, o sea, al parecer como que sí existió Sí es cierto como que murió Sí existió BB Vex en realidad um, Y pues bueno, básicamente esta página pues está haciendo dinero pues... Si alguien le da esos 10 dólares para ver cuáles son las necesidades del clon. Pero les digo, aquí lo raro es que hay personas que realmente parece que saben de lo que están hablando. O sea, como que están de acuerdo con lo que están haciendo. Um, o sea, como si sí si fuera pues algo 100% real. Pues a pesar de que nosotros aquí lo vemos y es como de... Ok, o sea, está extraño, pero hasta ahí. Eh, pues los comentarios, muchos ponen la misma carita. Esta, la que tienen en la foto de perfil, como si fuera, les digo, como un estilo de código, de mensaje, de... No, no tengo idea. Pero son muchas personas. Pero bueno, la otra mitad de personas, les digo, está tan confundida, así como ustedes y como yo. Pero hay distintas opiniones. Porque muchas personas están poniendo que eh, realmente esta página está alimentando como el fetish, que le llaman en inglés. Es decir, que son puro como puros fetiches. Entonces, pues, por eso las personas... Saben de lo que están hablando Porque realmente se trata de esto Pero hay otras personas que no creen que solamente sea eso Y pues bueno Hay muchas teorías alrededor de esta página Pero pues por más que tú le buscas Y le buscas y le buscas Siempre vas a encontrar más datos Les digo, están en todas las redes sociales eh, Tiene página de Wikipedia, tiene un montón de cosas Pero No sale de ahí mismo O sea, de entrevistas raras De mensajes así como decodificados O sea, está muy raro Así que me gustaría que en los comentarios ustedes me dijeran su opinión de este caso. Si ya se habían topado esta página. Eh, o qué piensan. Porque... Ayuda. Y bueno, fantasmitas, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Que les haya intrigado. Igual que a mí. Y bueno, los quiero mucho. Nos vemos al siguiente. Les mando un beso, un abrazo. Y los espero por mis otras redes sociales. Besitos. Ven, Mili. Ven. Despídense. Y adiós de parte de Mili. Bye.